Todos los días en un pedo se arrepara el suelo, pon un pedo, se arrepara el suelo, pon un pedo, se arrebra al suelo. Pedazo, al suelo. Pedazo, al suelo. Bata, to, todos los días falta un pedo y siento que muero, falta un pedo y siento que muero, falta un pedo y siento que muero, y siento que muero. Todos los días, hermana, tengo en un basurero, hermana tengo en un basurero, hermana tengo en un basurero, me, me. Me hace la desconocida, este con cara desconocida Que me la cambié por dinero, mi cara la cambié por completo cambió, yo no quiero ¿Quién te podría? ¿Quién te podría mirar así? como yo lo haría todos mis días, desde que te conocí si Fuera a ¿no? nadie, nadie, si nadie entera la dejó en y a nadie le importe desespero nadie entero lo que no quiero a nadie le importa Todos los días, cuando estamos pegando el cerebro del suelo No, no, no, no. Todos los días falto un pedazo y siento que muero, Falta un pedazo y siento que muero, Falta un pedazo y siento que muero, siento que muero. Todos los días tengo en un basurero, no tengo en un basurero, tengo en un basurero. Todos los días falta un pedazo y siento que muero, falta un pedazo y siento que muero, falta un pedazo y siento que muero, siento que muero. Ven para acá todo el día que la vida es corta Que tú estás dolida y que no me soporta Ven para acá A veces mis melodías no resulta. Te digo, te quiero y tú solo me insultas